¿A que no se atreven a sacar la guagua? Ese señor, que él sabe dónde está. Dígale al señor Jacobo, que diga dónde está la guagua. Que la saque y se la entregue a esas personas. Que él es el que ha dirigido esa comunidad. La ha atrasado por años, esa comunidad. La ha atrasado por años. Dígale que como él es el líder de la comunidad, y él recibió la guagua junto a un grupo, ¿verdad? Que, que, se, que la entregue y que digan, ¿está ahí dónde está y para quién? Porque ya la iglesia negó que no tiene, no tiene ese, ese vehículo Usted sabe dónde está la guagua No, yo quiero que Jacobo y el grupo digan dónde está y la presente Sencillo Y que dejemos estar eh, eh, eh, queriendo presentar una cosa que nunca han sido morales nunca han tenido dignidad y todo aquí co conoce conoce el currículum, el pedigrí de cada quien y lo vamos a sacar en, en su momento como usted se ha hecho de Dochelle. ...de qué manera usted lo, se hizo de dos cheles... ...aquí... ...porque se encontraron con un comunicador alcalde... ...que está prestado aquí... ...que está prestado aquí... ...que gana 78 mil pesos... ...y Abel Martínez gana 450 mil... ...y gana menos que todo el mundo aquí... todo el ejecutivo de alto mando... ...entonces... ...nosotros venimos aquí con un principio... ...y... ...tenemos que estar claros... ...esos delincuentes comunes han estado atrasando los barrios hay que eliminarlos eliminarlo moral y físicamente para que sean muertos vivos eliminarlo no hablo de crimen eliminarlo eliminarlo moral y que, y que anden por ahí demoralizados